Bueno amigos, ¿cómo están? Acá estamos en la Laguna La Arenera. Me voy a poner la gorrita. Ya estoy con ustedes. Acá tengo mis compañeros que se están cambiando. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Cali. ¿Cómo, ¿Cómo les está? va? ¿Bien? Acá estamos. La Arenera. Ahí, ahí está, Laguna La, la Arenera. Venimos a probar. A ver muy, qué pasa. Muy bien. Por allá está lejos también. Oh. Hola, Lejos. Bueno, lindo día. Lindo día, sí. Un poquito viento. Eh, ...día nubladito, pero calculo que vamos a tener suerte. Bueno, vinimos a... ...creo que la mejor parte de la laguna... ...que es una parte donde hay una isla... ...durante el día le vamos a contar... Él el otro día vino... ...es un, uno de los que conoce bien esta laguna... ...y está, se activó el pescado. Sí, sí, se activó, está comiendo bien... Eh, ...aparentemente, porque hacía más o menos un mes atrás... ...que venía flojo... ...pero ahora está, podemos decir que está bien activo. Caña intermedia... ...caña intermedia, la solada larga... Muy bien, una línea de tres anzuelos. Una, claro, tres anzuelo número uno, owner A ver, anzuelito, ¿cómo es? Ahí. Muy bien, no es un tamaño enorme ni tampoco chiquito, ¿eh? Número uno, número uno. De esa manera te da la posibilidad de encarnar por ahí con... ...combinar una platilla con algún filete de anchoa, magrú. Sí, sí, estamos buscando eh, acá un peso sí. por medio de cuánto es. Eh, pescado, sí. pescado 800 gramos. El domingo estuvimos y agarramos un promedio de 400 800 gramos. bueno, ya necesito un anzuelo. Sí, bueno. sí, necesito un anzuelo medianito. Ya tirando a grandecito. Perfecto. Buen, buen pescado, pescado la una de la arenera. Ah, ah, mira, come bien. Hay que esperarlo y come bien. Tremendo, si sale un poquitito más el sol, los piques son diferentes. Ahora lo estamos buscando de fondo, con brazolada de 50 centímetros, anchoa plateada, y bueno, a esperar. Quizás a la tarde piquen diferente. Te saco una gotita. Dale. Mucho pescado eh, pero bueno por ahora vienen picando bien así en el fondo tirando 80 metros más o menos carnada bastante grande y bueno a esperar que coman nomás ahí qué buen pejerrey, eh. tiene el mismo pejarrey de siempre esta laguna eh. bueno, hermoso, sanito este año está difícil una laguna que está baja está difícil hay que trabajarla, le digo para los que vienen porque por ahí muchos se van a quejar van a decir, y, no pesqué nada bueno, hay que laburarla con buena carnada mirá, amarillito colorear la plateada, el magru la anchoita, buscarle la vuelta, eh Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 1746. Una línea de buzos micromolar con cierre de la marca Payo. En esta ocasión vamos a mostrar los diferentes colores que ponemos. Tienen este modelo que es campeado. Tenemos el gris, liso Tenemos el negro, liso Tenemos este que entró ayer Bastante fresco es este un color azul, medio violeta Tenemos el color azul clásico Este que también ingresó ayer También bastante nuevo El coral o el salmón Que ya venimos trabajando El amarillo Disponemos de los talles XS, S, M, L, XL y XXL, con trampa para el, para, para el puño o para poder mantener la palma de la mano caliente también. En Laguna La Picasa del Sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215 95 2801 en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berizo.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 Una caña telescópica laguna, 4.20, chiquito, un 3.000, con una zanahoria. Estamos buscando un poquito por todos lados. Sí, bien. Agarro, este agarró un poquito de anchoa con magrumes. Lindo Lindo no está todavía ¿sí? saliendo el gran de No, no, no, y está medio lentón también eh, para comer Pero bueno, le tenemos todavía fe Sí, todavía no es ni el mediodía <risa> Muy bien, muy bien Sí, sí. ahí se ve un corte de obra. y bueno ah, perfecto, medianito. medianito perfecto bueno ahí estaba una primera parte que estábamos con Alexi con Alejo, en la parte de la isla fíjese donde fuimos y casi llegamos con la camioneta, fíjese para más o menos el que conoce el que tenga este, el promedio de lo baja que está, ¿no? este, en el cual llegamos hasta allí y en el cual este, la pesca se fue dando de a poco, tranquila, pero con, como siempre, con buenos pejerreyes. Eh... Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de berizo partiendo desde Ensenada. Comunícate al teléfono 2215 92 17 46 En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón.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 clásico, pero bueno, de excelente calidad, obviamente con repuestos, ¿sí? El termos de la marca termos, ¿sí? Para que el no, aquel que no conoce esta marca es justamente por la que conocemos a los termos por ese nombre, por esta marca, es una marca que tiene que es muy longeva, muy antigua y eh, son de excelentísima calidad. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404.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 Bueno, buen día muchachada, buen día gente, buen día amigos pescadores. Acá nos encontramos, en Laguna La Picasa, junto al staff de guía de Hernán Fiorentini, de excursiones de pesca embarcado, así que bueno, los saludamos chicos. Buen día Cachete, buen día Perico, no? buen, día, buen día Ezequiel. ¿Cómo anda, todo bien? Sí, ya estamos punto de embarcarnos. Perfecto, no perfecto. Eh, gentileza de esta gente de excursiones de pesca embarcado, bueno, pusieron a disposición nuestra una embarcación. Así que bueno, vamos a salir los tres guías y yo voy a salir en otra embarcación para hacer una pesquita, hacer una notita y ver cómo sigue la pesca en esta fantástica laguna Santa Vecina. Sí, primer peje de la mañana ah, hermoso pescado, hermoso Nico muy lindo bueno, todavía no hicimos ni la presentación de la nota, ni en qué laguna estamos pero bueno, Nico armó ya tenemos la primera captura de la mañana así que bueno, ya vamos a presentar este a los integrantes acá del equipo que vamos a hacer la notita hoy, buen día Nicolás ¿cómo andás? buen día Eduardo, Laguna La Picasa sur de Santa Fe acá estamos con una línea de flote con bajadas largas 70, 80 centímetros picando un poquito abajo el pescado. El frío los un poco, así que bueno. Dale, espectacular. Bueno, pescadores, buenos días, nos encontramos en Laguna La Picasa, acá sur de Santa Fe, eh, realmente un gigante santafecino este, este enorme espejo de agua. Eh, bueno, ya hicimos la, presentamos a los guías acá de, del staff de Hernán Fiorentina, que nos facilitó una embarcación para poder hacer esta nota. Y bueno, vamos a hacer dos días de relevamiento. Eh, sábado y domingo, ya que nos puso a disposición una lancha los dos días, vamos a aprovecharlos. Así vamos a mostrar la laguna como, como rinde con distintos vientos, ya que hoy dan viento noreste de 15, 18, 20 kilómetros y mañana están dando un viento del este un poquito más tranquilo, un vientito de 7, 8 kilómetros. Así que ya arrancamos la, la pesca, estamos gareteando, acá se pesca todo gareteando con bajadas de 60, 70, 80 centímetros. El pescado se ha ido un poco abajo debido al, al frío, a las heladas que han caído esta semana. Ya Nico tuvo la primera captura, ni bien armamos las cañas, y ahora ya vamos a presentar también a quien nos va a acompañar también a hacer esta nota, que es eh, Aníbal. Buen día, Aníbal, ¿cómo estás? Hola, vale, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, listo? Todo. ¿Equipos en el agua? Sí, Equipos en el agua. Dale, perfecto. Bueno, ya vamos a mostrar después los equipitos que estamos usando, qué tipo de cañas, carriles, para que la gente que se llegue acá tenga eh, idea cómo, cómo lo estamos pescando. Hermoso pescado, Aníbal. Bueno, acá presentamos al otro integrante, Aníbal. Buen día, Aníbal, ¿cómo andamos? No. No Buena pesca, che, dale, bárbaro, seguimos. Bueno, acá tenemos otro el Nico, espectacular. Muchos piques se dan muy cerquita de la lancha y a veces no, no hacemos tiempo a, a encender la cámara. Pero todo un pescado muy, muy parejito, che. Muy parejito. Bárbaro, Nico. Ya tenemos una captura dordo, hermoso, pescadazo. No sé si viene un doblete. del Pescador TV. Nuevamente en Luján Pesca queríamos mostrarle un poco de toda la variedad que hay en riles para la pesca del pejerrey. Por suerte esta temporada explota el pescado en todos lados y por eso no te puede faltar tu rey favorito. Estoy seguro que dentro de todos estos alguno vas a encontrar. Estamos hablando de primeras marcas como Kuma, Caster, Eagle, Flow, Albatros y muchísimas más. Cualquiera de estos riles los podés obtener en 3 o 6 cuotas sin interés y hacemos envíos absolutamente a todo el país. Si no te llevas alguno es porque no querés, no hay excusa. Nos vemos gente. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de escuela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 que ofrece salidas de pesca en lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382-416-244 o 449-293. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlane Pone de tres embarcaciones Tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 2473 4690 6572, Santiago Gerling.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 Aníbal Bastante Bastante lindo Mucho pique Aníbal Mucho pique hoy, ¿no? Mencionate la cantidad de peje que hay en esta ¿Eh? Bárbaro Bárbaro sí. Terrible peje Terrible peje Muy peleador che, Muy peleadores Bárbaro Aníbal sí. Felicitaciones de Nico. Bárbaro, che, bárbaro. Mira, qué lindo pescado. Listo, Nico. Mira, vamos a, a mostrar algo, Nico, ya que estamos. Para que vea la gente cómo viene enganchado el pescado. La mayoría viene así del labio, ahí. O sea, por este lleva la boya, arrastra, lleva, pero no es un pescado que se regala, que viene tragado. Hay que clavarlo y no hay que aflojar la tensión de la caña, porque si aflojamos, la tensión se desprende. ¿eh? Eso es algo para tener en cuenta. Pararlo con la caña y con el ritmo. Una barbaridad. Un pescado de lomo ancho, muy combativo, muy pelador, muy bien alimentado. Una barbaridad. Terrible pez. Terrible pez. Final de la jornada, primer día de relevamiento acá en la Picasa, este, con los servicios de Hernán Fiorentini y su staff de excursiones de pesca en mercado. Bueno, realmente espectacular, qué laguna, qué laguna, muchachos, para disfrutarla, para venir, para visitarla. Realmente el pique fue permanente toda la jornada. Eh, pescamos no más de 5 horas, son las 13:30, ya estamos levantando porque llegamos al cupo con total tranquilidad y una calidad de pescado fascinante, fascinante. Así que bueno, hoy primera jornada, mañana vamos por más, mañana vamos a la segunda salida con un clima algo distinto al de hoy. Mañana no va a haber tanto viento, va a estar más tranquilo el agua, así que vamos a ver cómo responde también con menos viento, si tenemos la misma respuesta que hoy. Así que bueno, mañana seguimos en La Picasa.